hola bienvenidos vamos a ver muy rápidamente cómo ver la temperatura de nuestros discos duros primero vamos a ver cómo se llaman. vamos a este equipo nos situamos sobre un disco duro pulsamos con el botón derecho del ratón propiedades en la pestaña de hardware vienen cómo se llaman entonces, eh, si tienes mala memoria, pues lo apuntas. Yo lo he apuntado aquí. Este sería uno y este sería otro porque este es el DVD. Ahora vamos a descargarnos este programa, que lo he elegido porque es gratis, sencillo y de código abierto. Le damos a donde dice Download Now, botón izquierdo, se descarga en ZIP, vamos a ir a por el ZIP, botón derecho, extraer todo, Extraer, ahora vamos a ejecutar el archivo .exe, doble clic, dejamos los permisos. Directamente se nos abre, ahora bajamos hasta los discos duros, este era uno. y aquí eh, se fijan ustedes que la temperatura es 38 grados. Y el segundo disco duro, pues igual, 38 grados, es lo que nos marca. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto.